¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. .inizi. Pela, con todo mi cariño, el próximo día que me, haya, me haga despertarme antes de las 6, ¿ves este cactus que hay aquí? Vale, perfecto. ¿Sabes qué va a pasar con este cactus? ¿Sabes la película de El bueno, el feo Esto. y el malo? Y el cactus. Pues el cactus vas a ser tú. En fin, señores, hoy toca Etapa Reina y os tengo que enseñar... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. 5.000 kilómetros en el desierto. Titan Legend Platinum. Voy a poner el pelo de Platinum, punto número uno y punto número 2 Ayer batimos el récord histórico del canal en Twitch en cuanto a gente viendo la etapa en directo. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Si no recuerdo mal, 180.000 usuarios únicos y 250 mil reproducciones, o 280.000 mil reproducciones bueno, una locura, gracias, gracias, gracias link aquí abajo para que veáis todas las etapas en directo, hoy etapa reina Velefique, 2.700 metros de desnivel, 119 kilómetros, etapa reina, ya hemos hecho prólogo, etapa 1, etapa 2, y hoy toca etapa 3, cada día le vamos dando más caña y creo que hoy van a ser clave estas si es que funcionan pero sobre todo va a ser clave la parte de cómo hemos preparado eh, la nutrición entonces voy a contaros que ya sabéis que yo soy un poco particular a la hora de comer porque durante muchos años he tenido problemas de inflamación en el estómago problemas de tol no tolerar bien la comida, problemas de hostia, que me costara mucho comer entonces para hoy que estaremos 6 o 7 horas de etapa os cuento lo que me voy a llevar para contaros cómo lo he planificado primero de todo me estoy dando cuenta que cuando la barrita es muy sólida me cuesta más, con lo cual, lo, bueno, luego ya pillaré una buena, lo primero que hago es, empiezo con barritas gummy, estilo gominola, que Vamos, oh, acá para adentro. Son mucho más fáciles de meter en la boca, de disolver en la propia boca, de masticar y de tragar. Entonces, para empezar, tengo estas dos con cafeína. Yo normalmente no soy muy de tirar de cafeína, pero, hostia, hoy eh, creo que son 25 kilómetros de puerto. Entonces, en los momentos estos, esto algunas personas lo sustituyen por gel, otras por barrita. Ahí está a medio camino. Para mí, perfecto. Siguiente, cuando ya hayamos tirado de estas dos y el estómago empiece a ir bien, mmm, protein bar. Me llevo dos de estas. Y, sobre todo, de sabor cocoa, que a mí lo que me hace es, hostia, cuando logras que una cosa ya por el sabor te entre bien, perfecto, 28% de proteína, estas también van para aquí, y a la que ya me haya trincado estas dos, iremos dándole. Siguiente, me llevo también una variando sabor, porque eh, llega un momento que cuando estás tantas horas, si el sabor no te entra y dices, mierda, este sabor no me entra, pues que tengas otro que, que, te, pueda, que te pueda entrar bien. Y siguiente, aparte de las barritas gumi con cafeína, me llevo estas que son de mango, con aporte de BCA, eh, que además en lugar de venirte estilo barrita, te viene, aquí sí que ya te venga en el cambiazo estilo golosina O sea, ya te viene todo como golosina Entonces, lo tienes aquí, venga eh, Para adentro Y por último, y lo más importante Estos días que de estómago voy apretado Agua limpia No meto el agua en las sales y me llevo estas pastillas, que como veis son pastillas estilo fluorescente las podrían meter dentro, pero te los metes a la boca, las masticas, ¡clac! trago de agua y más o menos cada hora me estoy tomando dos porque hoy no está previsto que haga mucho sol pero a tanta altura aún así calor, humedad y mucha deshidratación, así que padre, dios con el Espíritu Santo, que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia estamos jodidos, te dejo que no pega Tú, tú, mira, mira, mira, mira, mira, esa escoda bueno, aquí como tenemos a Don Pelayo y a Rafiña dándole una grabación de las buenas, vamos chavalotas, míralo, míralo, míralo, yo creo que mañana me pido, o oh, no, en el puerto, en el puerto, me voy a pedir la inscripción de subirme a la Skoda, como me está costando un poco comer estos días, que vamos muy a gas y yo tengo, ya sabéis, estómago delicado, en lugar de empezar por las barritas sólidas, estoy empezando por las barritas Gumi. En este caso, con un poco de cafeína, porque ahora viene Puertarraco, entonces creo que entre la Gumi, entre que me sienta bien al estómago, y entre la cafeína, a ver si hoy me le pique el día más complicado. Señora Moni Cycling, bueno ya sabes que a mí a veces en las carreras me cuesta un día meterme Ajá. y ayer ya me noté mejor y hoy mejor. Vale. Pasa que ahora viene el puerto. <risa> ¿Pero sabes una cosa? Dígamelo. Ya que hables me, me, me alegra más. Yeah. Porque cuando vas detrás callado yo un sí. poco me. No me no. Tengo a preocupar. No es que sabes qué pasa, pasa creo dos cosas una que iba más apurado. Entonces cuando vas apurado dices, uff, tengo que guardar porque tal. Y la otra, que muchos de los sitios por los que pasamos hasta cuando son el llano, joder, son tan complejos de pasar que voy súper concentrado en no... Y claro, hoy cuando hemos pillado un rato de carretera o incluso pista, digo, venga, ahora hay que hablar otra vez. Pero bueno, tampoco voy a hablar mucho, no vaya a ser que reviente antes de tiempo, ¿eh? Va. ¿Vale? Nos de venga, va. Sí, venga, vamos, grande. Sí, bueno, de hecho, el puerto no empezó todavía. El, esto va haciendo así. Llegamos más. a un pueblo que hay unas rampas de locos y a partir de ahí empieza el, el, el Belefique. Va. Yes, vamos allá. <risa> ¡La chica que va por delante es tu compañera! Eh, ¡Es mi padre! ¡La chica que va por delante es mi padre! Pues vale, un tío que vaya delante! Eh, ¿La habéis visto que iba montada la hija puta? ¡Sí, sí, sí! sí ¡Esto sí. es increíble, tío! ¿Cuánto queda de aquí paro? arriba? No, no, 50 metros, ahí descansa, otro no 50 y baja no lo vale, no lo vale ¡Bueno! Que... Que... ¡Que va encendido! <ríe> ¡Que estoy pillando a Betalú! Se ¡Comunica! ¡Comunica, Bujía! ¡Gracias! ¡A vosotros, hombre! Gracias, Hola, ¡Vale, máquina. Esta vez para Ay, la derecha y para abajo. No te vayas. a confundir. Vale, vale. Grande jefe. Hasta luego. Uah, qué frío loco. Guau, qué rasca. Oh, mirad qué vistas guapas que tenemos por ahí y mirad por aquí delante. Amenaza de lluvia, pero bueno. Dentro del de calor que hemos pasado los otros días casi que mejor tener estas nubes que siguen siendo eh, con el calor muy húmedas pero al menos no nos da toda la, toda la solana, aún así ya veis que voy empapado. Eh. la guapa de la bici. ¡Locos! Uf, ¡Vaya puta bajadita, tumba abierta! A 40, 40 y pico. Me cago en mi puta vida. Frenando ahí en las curvas que no sé ni cómo llegábamos vivos venga vamos vamos vamos oh. Oh. yo creo que si apretamos llegamos a los terceros ¿eh? yo creo que si apretamos eh, llegamos a los terceros vamos a ver hoy hay patas ¿eh? hay patas hay patas hay patas uh. vamos vamos vamos vamos, vamos, vamos.